Señora, nosotros de regreso aquí ya en la parte central con nuestra invitada de oro. Pero tengo que confesar algo. Hoy me han dado una noticia que me ha hecho feliz el día y voy a finalizar el año contento. Muy contento. Pronto usted va a saber la noticia. ¿Lo de la hora? Eh, no, espérate. Sí, sé que van a sonar campanitas para el 2020 y estoy contento. Midre Sánchez, bienvenida, Mildred. Mi Gracias, amor. mi hermano. Qué bueno. Mi tenerte, primo. Mi... De las últimas entrevistas. Bueno, yo creo que esta es la última entrevista porque mañana tenemos fiesta. Eh, mañana vamos a bailar y a despedir el año con alegría. Pero esta es la última entrevista y quisimos hacerla con una persona, así como tú, una política eh, querida por el pueblo. Amén. Midre Sánchez, quien es candidata a diputada por el Partido de la Liberación Dominicana, PLD. Y también funcionaria del plan social de la presidencia. Bienvenida, Mildre. Tu diputada, dilo. Mí, no, yo, yo he dicho público, Mildre. <risa> yo públicamente, o sea, porque yo no tengo compromiso con nadie. Y yo voy a votar mi voto para diputada por Mildre. Amén. Público. Claro, ¿verdad? O sea, porque hay gente que viene con una doble moral, que no, que yo soy, no, que mi voto es secreto, Mildre, no, que yo soy comunicador. Usted tiene una preferencia. Todos. Y yo tengo que ser congruente. Mildre lo ha hecho bien. No como política, sino Mildre, la persona, la comunicadora. Entonces yo entiendo que si ella lo ha hecho bien toda su vida, cuando llegue a la Curul como diputada, lo va a hacer mejor. Que me den la oportunidad, ¿verdad? Sí. sí Ahora siempre. que lo haga bien, porque primero en, en que la va a, a, a a, a picar soy yo. De verdad. Claro, <ríe> Mildred, tiene que hacerlo bien. Muy buenas tardes, Roberto Nelly. Mi primo, gracias por darme la oportunidad en este día tan especial que ya son los últimos de ¿El último lunes? Sí, es un privilegio para mí estar en ese público y me gusta verte crecer con ese flow que tú tienes. ¿eh? <risa> y esa noticia también, yo soy parte de esa noticia. Sí. Porque la veo y veo tantas cosas que a ya, veces... Oídre. No, que a veces nos equivocamos, a veces queremos minimizar la gente y tú no sabes lo que tiene adentro. Sí. Y esa soy yo. Sí. A veces te quieren minimizar, a veces te quieren ignorar, pero cuando el padre dijo, tú vas a brillar, no importa lo que sea, porque yo soy el diamante de la provincia de Duarte, soy yo, Mildred Sánchez. Mildred, mira, eh, bueno, tú, sab tú sabes, sabías, sabes, los riesgos de ser una figura pública pero mucho más de ser una figura política. Tú has entrado en lo que es esta contienda. Eh, primero hiciste eh, rompiste esquemas, paradigmas, para ser elegida candidata, luego de, de, de, de una eh, fuerte competencia en lo que fue la precandidatura para ser diputada y saliste elegida como candidata. Pero hoy en día ya las cosas, en una, una época que de... de, de, de de compartir, de guardar la diferencia de, del espíritu navideño, vemos que te han tirado un bucapié tu excompañero o compañero, amigo o examigo, el diputado actual Juan Compres, que ahora pertenece a la Fuerza del Pueblo, donde él dice, aquí mostramos una conversación, donde él dice que, eh, y lo digo, cito, que tú te habías robado un apoyo que le habían mandado del plan social de la presidencia. Mira, hoy tuvimos una rueda de prensa, no tanta importancia a lo que él diga, sino la importancia para mí es lo que yo diga, lo que cree mi pueblo de Mildred. Claro, yo nunca he dicho que no, yo le llamé a él, le dejé una nota de voz diciéndole que pasara por la fortaleza, nosotros, la institución del plan social ha cambiado, ha hecho una transformación del cielo a la tierra. El plan social ya no es un palito, el plan social es digital, es una tecnología transparencia. La directora Iris Antonia Guava se puede retirar y casarse con la gloria. Que las dos instituciones que ella ha pasado ha hecho la diferencia, ha marcado la diferencia con respeto al ciudadano, porque lo que ella maneja es del Estado y el Estado somos todos. Cuando el camión llega aquí muy madrugada, llega a las 4 de la mañana, nosotros llegamos a la fortaleza a las 6 de la mañana, eh, no nos habían llegado los conduces, que trabajamos vía conduces, vemos ya que eh, ya son las 8, casi las 9 y no nos llega los conduces, me desespero. Porque tú sabes que son camiones que vienen con un tiempo límite frizado para entregar eso. Pues yo comencé a llamar a Santo Domingo, en Santo Domingo es un poco complicado estos días, incluso contratan personas, o sea, algo más, más especial. Y a mí me llegó un, un listado de años anteriores que estaba en nombre de Juan Compres, pero no fue de este años, fue de años anteriores. Entonces nosotros, para ganar tiempo, comenzamos a llamar personas, incluso no fue solamente, fueron otros también que se quedaron y no hicieron el el yon que hizo ese señor, que lo respeto y está en todo su derecho de hacer lo que quiera, pero no a esa palabra. Y nosotros lo llamamos, incluso él mandó su persona, yo dije, todavía no me ha llegado el conduce. Mi primo, Mildred Sánchez, no entrega nada si un conduce. Porque cómo yo sé que te entregue Si no tengo eso, porque eso no es pollo, eso es dinero del Estado. Y el Estado debemos preservarlo y cuidarlo todos. Entonces, nosotros seguimos insistiendo, insistiendo, no nos llegó, nos dijo, no, fue un error. O sea, a esa persona ahora mismo, ese conduce no está. Y nosotros le hicimos saber eso y punto, y no me cogió el teléfono más nunca. Pero si yo llegara a hacerlo, te aseguro que se lo comí el pueblo. Y yo quisiera que la gente sepa que eso se ha manejado toda la vida. A toda la gente le dan eso. Y después que nosotros estamos en el plan social de la presidencia, la provincia de Duarte ha recibido lo que le pertenece, porque no regalamos nada. Lo que nosotros le damos es del pueblo. Lo único que lo hacemos con dignidad y con respeto. Porque no hacemos fila, no hacemos, tu lo llevamos a tu casa. Que eso es lo que debe ser, porque es algo que no he estado, he comprado mi primo. Y a mí me molestó en la forma grosera que se refirió a mi persona, porque para él era muy fácil llamar a la oficina y preguntar, porque hay teléfono, ahí está todo. O sea, no, en eh, nuestra oficina, del plan social, todo se registra ya vía electrónico. Él debió de llamar, no a Mildred, debió llamar a otra superiores. Pero era más fácil hablar con Mildred Sánchez y decir lo que dijo, que lo respeto es una persona, qué sé yo, ¿cómo te digo? No, no sé, no, no, digo que nosotros tenemos, que nos merecemos, porque a veces tú te preguntas cuánto tiempo ha durado ese Señor representándolo y qué ha hecho por mi macorís Entonces, yo quiero que le diga al mundo que esos 28 pollos, ¿qué hacía todos los años con esos 28? 28 sacos y no eran 28, eran 9 sacos si le podía tocar, que no le tocó a él? Y además, ya no está con el penco, dímelo. <risa> Mildred, eh, hoy eh, llevaste a cabo una rueda de prensa En las oficinas del doctor Amado José Rosa y su esposa Mucha gente especuló, se dijo Yo no pude asistir porque tenía ya compromiso de venir aquí a, a, al canal Y unas reuniones previas eh, Pero se decía como que iba a entablar una demanda eh, eh, de Mira, de yo escuché un periodista en un audio hablando Y me da pena porque los que están en los medios deben de indagar, preguntar. ¿Cuál es tu error como comunicador? ¿Llamarme? Claro, claro. Preguntarme. Tú no claro. puedes suponer, ya el tiempo no es suponer. Los, las redes sociales te dañan y te hace crecer. Y qué bueno que mi provincia conoce a Mildred Sánchez. Que eso fue bueno que pasara porque yo dije, wow, gracias a mi Dios. Porque la gente me respeta, la gente me quiere. Tuve todo todos esos comentarios. En Facebook, en y yo digo, wow, yo soy una muy bendecida. O sea, yo he trabajado para que la gente cree en Mildred. Y eso vale. Yo escuché eso. Surgió la idea de Amado José Rosa. Tú conoces a Amado José Rosa. Claro, claro. Amado José Rosa fue el que hizo parte de este molde que usted ve enfrente. Sí, Amado Porque fue Porque si a mí lo que me productor productor era que estar sentado. La televisión. Claro, Amado fue mi productor. Sí. Y además es un excelente profesional de derecho. Y ya los tiempos no están para hacer tu cosa incierta que no vaya a funcionar. Amado Nelson Ventura son dos personas que yo aprecio y respeto y lo quiero. Cuando tengo situaciones del derecho yo consulto. Yo aprendí a hablar, yo aprendí a escuchar porque no es Mildre, es un pueblo. No es Mildre, es una institución de servicio con, con rostro humano que es el Plan Social. Ya no depende de Mildre Sánchez porque si fuera Mildre Sánchez la ha empujado. Tuvieran dando unos golpes, ¿oíste? Pero no es Mildre. Sí, te veo, te veo. Miedo. Señores, la, la, la política cambia. Porque yo tengo más No calmada, es la política. No es la política que tú vas, tú vas creciendo. Sí, pero yo tengo más calmada, más rico. No, porque te digo, si ella habla con Mildred Sánchez, la de la reempujado, fuera otra cosa. Pero yo merezco respeto. Entonces, Mildred, la, la, esa convocatoria de la rueda de prensa. Eh, en la oficina de Amado eh, ¿De qué se trató? ¿Tenemos imágenes ahí? Siguiendo sí, esto? se trató de lo mismo que te estoy hablando De que sí, hay un audio que yo le llamé Que nunca he dicho que no Pero que no le llegó al conduce Puede haber sido que el conduce lo entregaran después Pero la forma que ha hecho Ahí tenemos mi mi buena moza, yo Dios mío sí, elegante, eh, de y, ¿y, está, ¿Y mi primo? Y al lado de Jan Moreno más Así es el pastor que me estaba apoyando sí, hay. Quiero agradecerle a todos los medios A todos los comunicadores que me apoyaron 100% y una de las cosas que yo tengo, Roberto, es que la gente sabe quién es Mildred. Entonces, ¿de qué, de, de, ¿de qué se trató Mildred esa reunión? ¿Hay o no hay demanda? No, no pierdo tiempo. No es el tiempo para tú perder tiempo en algo que no tiene importancia. O sea, ahí tú quisiste aclarar eh, la situación. Sí, la quise aclarar no tanto por los pollos, sino porque es un empleado de la institución que yo pertenezco. Es un compañero que dijo que yo le traje unos bonos, eh, unos bonos que se le da a, la, a, los, a nosotros los empleados. Entonces yo digo, pero wow, ¿por qué ahora? Si años anteriores no lo había recibido nunca y él llamaba a Santo Domingo y le daba una respuesta, ¿por qué quiso hacerlo ahora públicamente? Cuando debió de llamar a la institución, porque pertenece a esa institución? Y él sabe cómo trabaja esa institución. Claro, si trabaja en la institución, él sabe cómo, sabe cómo trabaja la institución, pero si no trabaja, no sabe cómo funciona la institución. Claro. El plan social de la presidencia es diferente a lo que era antes. Antes te voy a decir todo el mundo hacía lo que quería. Ahora no. Hay un registro de nombre y apellido y aquí tú le vas a dar un peso porque mi directora Iris dice que es el dinero del Estado que ella está manejando. Eso no es de ella. Me, Entonces, eh, hice la rueda de prensa, fue por esa persona porque no es fácil O tomar. sea, no fue por comprés la rueda de prensa. Lo de compré para mí fue como... Y qué bien que yo lo hice para dárselo al pueblo si yo lo hubiese hecho. Ya. Pero los conduces llegan contados. Ni te sobran ni te dan. Mira eh, eh, eh, eh. cuánto. ¿Cuántos cuánto sacos o cuántos pollos recibe eh, la provincia de Duarte a través del Plan Social de la Presidencia? Eh, tú sabes que nosotros somos los que le repartimos a las instituciones, como ejemplo a la gobernación, a algunos funcionarios que se le envía todos los años, a algunas instituciones sin fines de lucro también que se le llega. Eh, nosotros conocemos con de 3, de mil libras de pollo. Tú sabes que es mucha cantidad. Mucho pollo. Mucho pollo. Pero a las instituciones, como plan social, nosotros repartimos los pollos casa por casa, que a la gente le llega. Y yo respetando a mis compañeros, porque esto es una institución que de hecho debería casi ya irme retirando, porque debo ser la diferencia. No voy a hacer lo que hace todo el mundo, porque como tú dijiste ahorita, yo pasé una contienda que la gente pensaba que yo no le iba a pasar, porque la gente me ve pobre, la gente cree que yo no tengo dinero, mi primo tú estás frente una mujer rica, millonaria, porque tengo lo que a muchos le falta, qué vocación de servicio, qué respeto y qué trabajo que he tenido. Y el 6 de octubre la gente dijo, vale la pena, haciendo zapata. Con lo que yo he hecho, lo que nosotros hemos dado es servicio, vocación, trabajo, lo que yo he hecho. Yo no necesito dinero, necesito tiempo para gastar el dinero. Eso es lo que yo necesito. Entonces, el 6 de octubre, la gente dijo, no, no es de dinero. Yo gané sin dinero, pero gané con un nombre y con un servicio. Que la gente se extraña. Y frente a ti, te digo, hoy estamos a 30, ¿verdad?, 30 de, 30, mío, pues cobra. 30 de diciembre 30 de diciembre y te lo digo a ti mi hermano y mi querido primo que te aprecio y te admiro y se lo digo al mundo están frente a la próxima diputada de la provincia de Duarte y no es por vista, es por fe eh, eh, Midre cree que esto de Juan comprés eh, ese empleado que menciona es para hacerle daño a la candidatura de Midre que van a ascenso lo que pasa es que tú das lo que tienes tú no puedes dar lo que no tienes yo hice un sondeo en algunos lugares que yo visité y preguntaba, ¿tú conoces a fulano? ¿Quién? Pero ¿cómo que tú no lo conoces? Si o ¿A fulano quién es fulano? El mismo, él mi es compañero, que es diputado, que yo siento que no puede ser diputado porque ya no pertenece al partido que lo eligió. O sea, tú te estás refiriendo a Juan Comprés. Claro, ah, okay. tú me entiendes. Entonces, ah. entonces me siento orgullosa porque la gente conoce a Mildred Sánchez y sabe quién es Mildred. Y déjame decirte que estoy preparada para todos lo que venga. Y no voy a hacer lo que hice. que no, no, no. Voy a seguir trabajando como un burro para adelante. Entonces, en, en, en conclusión, ¿no se le dieron los pollos a Juan Compré? No me llegaron los pollos. No me llegaron los pollos, pero no eran 28. Tampoco si le tocaría, le tocaría nueve sacos. Nueve sacos. Sí, no 28, como él dijo. Esa él le puso de más. Entonces, ahí tú te puedes ver la forma, porque ya su tiempo cayó. Su tiempo pasó. Porque la ¿Cómo política... así? O sea, que Juan Compré está caducado. Claro, la política no como antes, ¿no? Uh. La política ahora es de trabajo y de servicio. La gente vota por la persona. La gente vota por la persona que está allá. No El partido no te arrastra. Eres tú que tienes que buscar tu voto. Entonces ya sabe. ¿por qué no se inscribió ahora? A coger la pela. No importa los millones que tú gastes. Cuando la gente dice que no es que no. Ya. y la muestra soy yo ¿crees ¿Qué, qué, qué que la fuerza del pueblo eh, no tendrá fuerza para ¿Y octubre es y mayo? eso es, un solo, es una persona, no es un partido ah. háblame del PLD ¿Eh? háblame de un partido ¿qué es lo que es la fuerza del pueblo? bueno, la, el Partido de Trabajadores Dominicanos ahora es la fuerza no, no, no. del pueblo Leonel Fernández, Leonel Fernández. la reina, sí. un yo, yo y yo si no soy yo, no soy nadie Háblame de Gonzalo, háblame de Danilo, yo soy danilista, toda una vida he creído en Danilo. ¿Por qué? Porque me dio la oportunidad. Iris Antonia Guapa, para mí, donde esa señora pisa, yo piso. Porque me ha dado la oportunidad de servir y cree en Mildred Sánchez. Y, y, y a propósito de la declaración que dio el ex jefe de la Policía Nacional, Guillermo Guzmán Fermín, que hay 5000 mil ex militares que van a salir a defender el voto de la fuerza del pueblo que van a ser delegados electorales en las mesas de la Junta Central Electoral para la próxima contienda, tanto de octubre como de mayo. ¿Cómo tú, tú, tú Yo ves? veo eso mal, porque Ajá. nosotros no podemos llamar que va a haber una cosa cuando no ha pasado. O sea, ya ellos te están preparando psicológicamente lo que ellos pueden hacer, ellos van a hacer. Entonces, nosotros debemos ser cuidadosos porque tú estás jugando con un país, tú estás jugando con la seguridad y la tranquilidad de una nación, no es lo que tú quieras. Y todo el mundo conocemos en este país quiénes son cada quien. O sea, cuando yo escucho esa noticia, hay que prestarle atención. Porque no es solamente ellos, somos todos que vamos a perder. Entonces ya ellos se están poniendo adelante, que va a haber esto, que va a haber esto. Cuando, si va a haber todo eso, ¿por qué no le ponen una regla una norma? Porque la hay. Es. es una batalla que vamos a hacer, unas una elección, ¿eh? Ya. Lo que tenemos que buscar los votos y conquistar a la gente, ¿cuál es mi trabajo? Yo no duermo, con Roberto Neris. Yo estoy en la calle 24 horas. Donde yo estoy, quiero contar contigo. Quiero que me dé la oportunidad. Yo no me vivo hablando de eso. Yo, como que programato todo. Porque quiero que mi provincia, Duarte, me dé la oportunidad de servir, de ver una mujer, esa mujer que está frente a la televisión, de ver una persona con un criterio, con un deseo de vocación con hacer cosas diferentes. La gente dice que eso. los diputados hacen muchísimas cosas. Por ejemplo, en diciembre toda la vida reciben todos. ¿Y qué se ve? En esta provincia de Duarte se ha visto lo del plan social, después que Mildred Sánchez está, y se vio lo que hacía el plan social cuando estuve con Lucero en el Plata también. O sea, no es de ahora que yo estoy en esto. Sí. Eh, Mildred, eh, no sé si el señor director eh, nos consigue eh, la conversación por WhatsApp, creo que era con Juan Compresa. Sí. Eh, aquí la colocamos, eh, sí hicimos sí, y puntualizamos que no certificaban no certificado bueno, que era real o no porque sí, ahora hay sí, tanto sí. montaje ¿Pero tú crees esa que conversación si, es real si, de, de, si, esa conversación fue con Juan compres yo sola porque nunca me contestó él eh, nunca me contestó pero si, ahí ahí en la conversación dice que, que, que, que él te iba a, a emplazar para que dijera dónde estaban los lo ah ya esa yo. esa yo no la he escuchado pero tú no no crees. porque es, un, es de texto la tú crees juan con, eh, tú crees vamos a ver Robert, si la tenemos señor director mi eh, hermano, hermano, hermano, hermano tú crees que si yo hubiese tenido una mala fe yo le dejo un audio a él. Usa la lógica. Si yo hubiese tenido una mala fe de hacer lo que él dice, yo no le dejo un audio porque es una prueba. Ya. O sea, ahí tú te puedes ver que yo no tenía lo que pasa. Yo me río una norma, una regla. Sin conduce, yo no entrego nada. Ya. A mí me puede llamar Danilo. Me dice, entrega eso, Roberto Nerey. No. no Démelo por escrito. Sí. Ojalá consigamos, señor director, eh, la conversación por WhatsApp porque quiero hacerte una pregunta porque eh, se, se lee. Eh, en este texto de Whatsapp Donde él dice Si te robaste los pollos O sea, te está diciendo que te robaste los pollos Sí, eso fue lo que no me gustó de la forma Entonces, lo que pasa. Exacto, tú te sientes ofendida con, con No, no, yo con... no me siento ofendida No me siento ofendida Me siento ofendida tal vez Si mi país y mi provincia pensara Lo que él piensa Pero por qué él piensa eso no okay. Porque si yo se lo robé, se lo di al pueblo ¿Te debe una disculpa Juan compres Es que no sabe lo que es eso. No creo que sepa lo que es una disculpa No creo Ah, bueno, ahí está. Señor, tengo un equipo de producción duro, Mildred. Mira, Juan Compre dice ahí: Hola, hola, ¿qué tal? Todo bien, mi hermano, viviendo. ¿En qué te puedo ser útil? Me imagino que eh, se, se siente que, que, que Mildred. ¿Quién no qué me te escribió puedes... eso. ¿Eh? eso? Eso salió eh, eh, en, en las redes. Sí, pero yo no le escribía, ¿eh? Eso eh, no es verdad. Dice: Veo en la Yo red... le estoy diciendo a mi hermano, eh. Eh, no. Sí, dice ahí. No. No. Viviendo. Eh, por eso quisimos. Eh, eh, no, eh, eso no soy yo. Okay. Bien, eh, yo no había visto eso. Ah, bueno. Pero como yo lo voy a decir mi hermano a ese señor? Dice aquí, eh, <risa> veo en, la, en las redes que me hizo, que hizo su, su amiga Mildred. No, no, es una conversación con Juan Compré. Es un, tercero, sí, un Exacto, tercero. no yo. No, no, es una conversación contigo, es un tercero. Ya. Y dice ahí, eh, vio en las redes lo que me hizo su amiga Mildred. Él le está diciendo a otra persona. Eh, que un amigo mío, se supone. Sí. Dice, a todos los diputados de la fuerza mandaron pollos para el 24, me llamó para hacerme entrega y después se inventó que no había llegado el Conduz. Se los robó. Se los robó. Eh, estoy leyendo, eh, cuidado. Le estoy emplazando para que diga qué hizo si los vendió, si lo entregó. <risa> Oye. Eso salió... ¿sí? Eh, eh, en Pero, las redes. no o, o, sé si es verdad o mentira. Oye, ojo, eh. mi amor, no yo, sé si es verdad o mentira esa conversación. Que yo les... no le había prestado atención. Lo que pasa es que tú piensas como tú eres. Oye, lo que dice, si lo robó o lo vendió. A veces hay gente que. Pero es él, no, yo, él no te acusó nunca a ti que se, se te robaste los pollos. A mí, a mí directamente. Oh, no, hombre. él lo dijo públicamente en las redes. Yo, yo entiendo que, que Juan Compré independientemente un caballero para decirlo. No, dime, ¿tú sabes el significado de caballero? Sí, una gente. Tú sabes, pero le queda muy grande, déjame ¿A Juan Compré le queda claro, grande? Claro, ¿Cómo? Claro. Oye, Roberto en el mi primo. <ríe> Estamos un está tiempo fuerte, de mire, paz. Mire. No, porque es que tú das lo que tienes, mi amor. Ya. Además de todo eso, tú debes entender que tú estás hablando de una dama. El que sabe el significado de eso es una mujer que está hablando. Y además de eso es... Una... Sí, no, yo, a mí me extraño, por eso todavía eh, dudo que que esas declaraciones y, y, y, esa, no y había esa, visto, pero, esa puntualización sobre una dama eh, eh, se lo robó los pollos y unos pollos, mire una mujer ¿qué doy de Roberto, Roberto Neris? ¿sí? es que ellos no saben lo que dar porque dan lo que le dan mira, cuando viene a ver a un malentendido y gente que quiere eh, no poner, sé, no eh, sé, poner yo, la quinta pata gato yo respeto no su decisión, respeto eh, su opinión todo eso lo respeto porque tú das lo que tienes o sea, mm -hmm. yo no voy a hacer cosas incorrectas y además, sí, dije, yo lo llamé. Porque me mandaron manuscritos, tal, tal, tal. Incluso hubieron tres personas que no llegaron a los conduces O sea, conduce. tú llegaste a hablar con Juan Comprés. Yo no le con pollo. él, él no cogió el teléfono nunca. Yo le dejé un mensaje de voz. Ah, un mensaje. Yo le dejé un mensaje. O sea, ¿y él te respondió? Nunca me respondió. Él mandó dos personas a, a la fortaleza a buscarlo. Entonces, yo le dije, debe esperar que llegue a los Y se ya. duraron un tiempo. Y no está. llegó el conduce. para no los No llegó el conduce, Si no llega o sea, lo conduce, no llega a los pollos llega pollo. Claro, y otros también se entregaron en pollo, lo que pasa es que quería hacer la Navidad a costillas de gobierno. Ajá. O sea, él quería darlo de gobierno. Ya. Y eso está bien porque si es diputado, la pertenencia está bien, pero no yo. Sí, porque es diputado por el PLD. Pero no es de PLD ahora. Es porque una cosa es como que, que hay sí. que analizar eso. Es verdad, tienes razón. Tú ves, porque sí. lo eligieron un partido y él no está en ese partido. Ya. Entonces hay algo que hay que respetar, los cosas. Tú son cambios, transformación que ha hecho, que uno tiene que ver qué es lo que hay que hacer. O sea, según tú, él no debería estar atrás de los pollos de, de, de, del gobierno. Sí, él lo entiende, así debe, pero no debería. No debería, porque no es del partido ya. Bueno. Y mire. aunque los pollos no son del partido, los pollos son del país. Del país. Del eso, país. Que verdad, que cuando verdad, cuando verdad. tú vienes a ver, a él le tocaba un ejemplo, y no me llegaron los conduces, porque oye, si no montan conduces, no montan pollos. O sea, no te van a dar un conduce y los pollos no están. Ya. Entonces, los pollos que estaban ¿Crees tú ahí, que a, a él lo sacan del conduce porque no, no es de, no, de, de, no, no, del partido yo No, no, no, no creo no. No, no, no creo. Lo que pasa tal vez que la, la rapidez, el estilo, tú sabes, de presión que se trabaja ahora. Pero cuando tú vienes a ver, yo les dije, cuando usted viene a ver, ¿se lo van a mandar? ¿O usted lo va a retirar ya? Hay o sea, tiempo para ahora, para Año Nuevo, de darle su pollito. Yo no creo, yo no creo, pero si lo deciden, tú sabes, porque oye lo que te estoy diciendo. Sería bueno le den su pollo a Juan Compré para que la... ¿Tú crees? Digo yo, para que es se lo Es que no de... lo va a dar, porque tú nunca, tú has visto pollo aquí de Juan Compré, aquí en Macorís. No, en no, no, no, Juan, no, Juan, Juan Compré es moja. ¿Qué moja? ¿Tú sabes qué es lo que hace? Sí. Que yo aprendí que le da los medios de comunicación para que suene, para que todo el mundo crea que está dando, pero no da los barrios que tiene que dar, porque eso es para los barrios. O sea, Juan Comprendo llega a la masa, a los guaguaguas. Lo, tú lo has visto, yo estaba <risa> muy relajado hoy. Tú lo has visto. Lleguen todos los programas de televisión, dos cositas y dos cositas de la rifa. Eso no es para rifarlo tampoco. Realmente. Eso es para el pueblo, a eso re... es indignante. Cuando a mí me dicen a veces, mil dame una Mi hermano, eso no se rifa. Eso no se rifa, eso es para darlo, sí, porque eso es, eso es todo el dinero del sí. Estado. Yo estaba esperando pollo y caja para regalar aquí. Cuando, tú, si me pollo, algo, me cuando tú me has solicitado, cuando tú me has solicitado, yo te digo, no lo rifes a nombre. No, no, no, o sea, no, no lo nosotros lo damos. Que no se Pero rife. Rife. no tiene que mencionar sí. porque eso es del a Estado. A propósito, Mindre, y eh, eh, ya con esto, porque sé que era una mujer que ya está en área en, en, en, en de pedir este año 2020, 2019, perdón. Eh, hay unas imágenes, no sé si producción la puedo conseguir, de, de un mal manejo de la entrega de las famosas cajas. ¿A ah, dónde aquí? Bueno, eh, no aquí a nivel nacional. Hay imágenes donde vemos eh, personas en jipetas, en vehículos de lujo, eh, cargadas de cajas. Mira, primo, hay algo que lo criticaron, de que fue como asistente de ministro de Fadul. Exacto. Ella tiene todo el derecho, porque yo te aseguro que a veces llega más a ese tipo de personas que a otra gente. Yo tengo amigos. Sí, porque yo no creo que, que una mujer bueno, pero si de ese nivel esté si para ella. Si yo te doy 10 cajas a ti, ¿qué tú vas a hacer? Va a darla a gente que yo no conozco. los primeros y le va son los llegar. que trabajan conmigo, ¿eh? Y, sí. Claro, claro, yo esa cosa estoy claro déjame sí, decirte. Sí. Este personal para mí es clase A. Claro. O sea, la gente critica porque anda en una jipeta, pero no es para ella. Es que tú tienes que, que barajar, o sea, tú tienes que barajar, tienes Mira, que eh, Si quedan una cajita, unos pollos, mándalo para dárselo a, a los televidentes del toque de mediodía, porque verdad. ¿Eh? Pero, <risa> <risa> ¿Tú me entiendes, mi primo? Eso sí. de la jipeta que no es para ella. Cuando tú a una, una, qué sé yo, tiene siempre amigos que tú darle porque lo que estamos en el Estado, todo el mundo espera algo. Claro, claro. Entonces, claro. a veces la gente critica eso. Mira que jipeta, pero no es para la jipeta. Ni es para, que Ni ella es la para su dé. casa. Es da. para que la dé, sí. porque por mucho que tú quieras, no la... claro, yo vi ahí con unas redes haciendo cosas, todo depende de la persona que tú se la dé, porque si yo se la doy a Roberto Neris, Roberto Neris la va a dar. Si yo se la doy a Julián, a, o sea, a lo que está, la van a dar. O sea, la claro. gente critica de un copo, que es lo que quiere llamar la atención. Sonido. Sonido. Midre, bueno, si yo te llamo y te doy tú en qué, que tu me Sí, Midre, eh, eh, eh, ¿qué mensajes tenemos ya para finalizar el año? ¿Y cómo están los numeritos para este próximo mes de octubre, que está ahí mismo? Yo soy en, febrero, en mayo. En, en febrero. En mayo, yo soy en mayo. En mayo, sí, mayo. Sí, sé de mayo. En octubre Yo tengo octubre todavía de, de la pasada. <ríe> febrero, <ríe> y febrero y mayo. Mi primo, en mayo, es, en febrero es nuestra... Porque es una cosa media que hay que acostumbrarnos mentalmente. Sí. Es nuestra compañera Milady Núñez, igualmente que todos los regidores, que le soltamos a la gente que vayan a votar por nuestra candidata, que le dé una oportunidad. Primera mujer que va a ser síndica en San Francisco de Macorís. Y es una persona que yo admiro y respeto, que es Milady Núñez es una mujer Mil que. Mil Mil Milady está un poquito atípica a los medios, ¿verdad? ¿Eh? No, coge no coge el teléfono, Milady, me dice. No, ¿quién dijo? Y así. ¿Eh? Y ¿Eh? así. Lo que pasa <risa> es que mucha aparición, mira, primo. Pero tú coge el teléfono. No, Iris Antonio nos dijo, le ordeno, el que no me coge el teléfono y me dé una queja, tiene una amonestación. Porque este tiempo de tú escuchar a la gente. De que por la eso gente... mismo, por ejemplo. Pero eh, yo siento que sí, tal vez. Eh, ¿Tú sabes? Tú, pero. Para nadie un secreto que mire de una mujer que trabaja. Sí, sí, sí. Y una sí, mujer sí. de servicio. Ey, dura. Y es dura, una comunidad. Dura, dura. Y yo apuesto a quien sé que Mirady iba a ser la próxima síndica de Macorís. Dura. Pero que coge el teléfono. Esa ¿Me parte. Me dicen, que dice. porque ella me lo coge. ¿Tú lo has llamado? Yo no. Ah, pues yo, ah, intento, eh, lo inténtalo a ver. Inténtalo. No diga lo que el otro dice. Sí. Pero Puede mi, ser mi equipo de producción la ha llamado. Bueno, pero yo estaba ayer en una Momento. fiesta. Espérate, eh, yo estaba en una yo fiesta. Yo no lo he llamado personal, pero mi equipo de producción la ha llamado para traerla. Pero aquí. tal vez está en, un, qué sé, una reunión... Yo tomé una fiesta y yo solté los teléfonos ayer. ¿sí? Ah, porque ese es el <ríe> Midre, momento mío. El mensaje de Navidad para el este año nuevo. Ya. quiero darte ¿Y cómo la ¿Cómo está gracia? el asunto de, de, de, no me dijiste, los numeritos, los sondeos? Mi primo, tú estás frente a la próxima diputada de la provincia Duarte. Ya. No es por vista, es por fe. Yo soy una mujer de Dios. Y Dios dijo, no importa que el hombre te humille, no importa que te quiera minimizar, no importa que ellos quieran entender que pasaron por el frente al lado mío y que no me vieron porque yo te voy a poner a brillar. ¿Mm? Amén, amén, Y esta mujer que está aquí, tú vas a ser parte de ese proceso y tú vas a estar ahí, donde vamos a hacer una transformación que la República Dominicana va a saber la función de un diputado y va a ser por esta mujer de la reempujado, que va a iniciar el proceso. Porque después de mí va a haber muchas mujeres que se van a involucrar en la política, porque te he dicho siempre que debe involucrarte en la política, sí. que debe hacer política, sí. porque tú vas a pensar diferente. Bueno, ¿Eh? tú, me, me, si tú bueno, piensas diferente... Eh, tenemos eh, eh, jóvenes, por ejemplo, ahí está Carlin Chabebe. Todos ellos, deben por ejemplo. Ahí está Juan sí, Carlos, que es un coordinador mío. Yo, yo, tú debes involucrarte en la política, pero comienza desde abajo. Sí. No pensando en los cuartos. En lo que yo, no, no. De hecho, felicité a Carlin Chabebe. Eh, ah, que, sí. Mi... Porque eh, el eslogan de ella, involúcrate. O sea, me gustó mucho. Es una muchacha joven. Sí. Pero, pero ya está en la calle tirada porque tú sí. tienes que involucrarte. Entonces, yo quiero que mi provincia, Duarte, me dé la oportunidad de servirle el 16 de mayo y que crean y una mujer cualquiera que ella, y que me den la oportunidad de que no se quede sentado en su casa que vamos a hacer una transformación que es lo que ha hecho mi trabajo quiero desearle los mejores deseos en este año nuevo que se cuide que sea familiar que el que tenga su familia que la cuide que tenga su madre este es un momento muy difícil para mí para todos es difícil es difícil mire te quiero mucho te amo es una mujer querida este espacio es tuyo y tú eres mi diputada. <risa> Señora, vamos a un corte, mientras Sánchez, candidata a diputada por el PLD, también es funcionaria del Plan Social de la Presidencia. Y nosotros nos sentimos contentos con su visita aquí. ¿eh? La Mildre la rubia de oro. Vamos a la pausa. <risa>